Hola, muy buenas, soy Héctor Linares de iPhone Digital, estoy aquí con mi compañero Raúl, buenas y bueno, este es el segundo episodio del resumen semanal, vamos a contar un poquito las noticias que han habido sobre el mundo de iPhone y bueno, de la tecnología en general. Hoy vamos a hablaros un poco de cómo asegurar vuestro móvil, cómo asegurar vuestro celular, smartphone y también un poquito unos rumores que hay sobre nuevos productos que podría anunciar eh, Apple, ¿no? Ya veremos. Y bueno, Apple o, Apple o Apple, porque nos han dicho algunos Apple, usuarios Apple, la pronunciación, vamos a intentar hacerlo en español Apple, como se dice, o bueno, disculpa si la pronunciación no sí. es la más adecuada. Espera, esperamos que nuestro inglés no os ofenda, ¿vale? ¿vale? Y Samsung Galaxy Note 7, sí. ¿vale? Ya sabéis todo lo que ha pasado, un poquito, y si no, hacemos un pequeño resumen de todo lo que ha ido ocurriendo, aportando algunos datos. Y noticias bastante curiosas sobre el Note 7, porque todos sabemos que ha explotado, pero hay más cosas que seguramente no sabrás. Bien, antes de comenzar, recordados que esto es un resumen semanal, vamos a intentar subirlo todos los domingos Sí. Y a ver si gusta, pues yo recomiendo que os suscribáis para poder recibir esta, este boletín informativo ¿Algún like también en el Cada vídeo? Semana. Sí, darle algún like, que, que oye, se agradecen bastante, la verdad Y también abajo tenéis los comentarios, podéis, eh, si queréis, comentarnos de qué queréis que hablemos la semana que viene ¿Vale? Sí. O comentar sobre lo que hemos hablado en el vídeo ¿De acuerdo? O alguna cosa que penséis que se puede mejorar, ¿eh? estamos los dos dispuestos, prometemos leer e intentar contestar a todos los comentarios. Así que nada, ¿vamos adelante? Sí. ven. empezamos. Bien, como ha hecho mi compañero Héctor, eh, vamos a hablar hoy pues, de cómo puedes asegurar tu, tu iPhone, cómo puedes comprarlo más barato... Luego vamos a hablar de los nuevos rumores que parece ser que este mes vaya a presentar Apple nuevos productos. También del tema del Note 7, que es lo que ha ocurrido, no solo por la explosión, sino noticias bastante interesantes, que nos va a comentar Héctor. Y luego para acabar os vamos a enseñar un poco un gameplay de FIFA Mobile, el FIFA 2017 para iPhone. Eh, un poco cómo se juega, algunos consejos y, bueno, la verdad que está bastante bien y, y también la, los pros y contras. Pues bien, eh, el tema de hablar... Eh, pues dirás, ¿para qué quieres asegurar un iPhone o tal? O ¿Cómo puedes comprar un iPhone más barato? Pues como ha salido el iPhone 7, mucha gente, pues claro, es un móvil que cuesta mucho dinero. Incluso si te compras el iPhone 6S, también tiene, tiene bastante tecnología que se puede romper y a lo mejor repararlo te puede costar mucho dinero. Uh -huh. Entonces, aquellos que estés interesados, eh, pueden haber tres opciones, ¿no? Puedes hacerlo a través de Apple, eh, luego también puedes hacerlo con tu compañía telefónica, que hay muchas que ya ofrecen ese se servicio, y luego también hay aseguradoras que ya están especializadas en para asegurar los smartphones, iPhone, etcétera. Uh -huh. eh, ¿Qué ventajas tienen de las tres opciones que te he comentado? Pues por ejemplo, el, si es realmente un iPhone con Apple, pues el servicio de atención al cliente que tiene casi nunca te va a poner ninguna, ninguna pega. Aparte, luego los eh, componentes que van a usar a la hora de repararlo vas a estar seguro que, que van a ser oficiales. ¿Vale? Y luego. Eh, no serán más caros, ¿no? A lo mejor. Sí, pero claro. Eh, el tema de la confianza que puedes tener con, con Apple Care por ejemplo, uh -huh. es mucho mayor o mejor que una aseguradora. Vamos. Claro. El, si estás interesado para saber un poco mejor cómo funciona el Apple Care, eh, te voy a dejar un, un enlace al vídeo que te explica cómo, cómo funciona Apple Care y algún truco para que te salga más barato a la hora de comprarlo e incluso el tema de la cobertura internacional que es muy importante y que las aseguradoras normales seguramente no tienen. Es decir, uh -huh. con el Apple Care también se amplía la cobertura de una forma internacional. Sí, si eres de viajar y todo esto, ¿no? O si te mueves entre varios países por negocios o lo que sea, ¿no? Pues te viene bien tener este tipo de protección sí. para estar cubierto. Incluso algún servicio de sustitución de, del dispositivo. O sea, que uh -huh. la verdad es que está... Hombre, es que al fin y al cabo hablamos de productos caros, ¿eh? No, ya no son cosas baratas. O sea, que merece la pena, ¿no? Asegurarte un dispositivo que te ha podido costar... 800 euros o 1000 euros, no sé, incluso, hay? pues luego me la Bueno, tenemos el ejemplo del Samsung Galaxy Note 7, que, sí, <ríe> que ya habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Se hubiese arruinado cualquier aseguradora con eso, la verdad. Pues, bueno, ya, ya hablaremos de lo que le está pasando a, a Samsung, pero bueno, continúa si quieres. Sí, luego el segundo punto de tenerlo con tu compañía de seguro, eh, telefónica, con la que tienes todos los días, pues es mucho más cómodo porque con la factura que vas pagando todos los meses, añadirle pues a lo mejor 3 euros al mes... Y tal, lo tienes todo ya, todo centralizado en la misma compañía y no tienes que irte a buscar otras o es todo mucho más cómodo. Yo por lo menos lo veo desde ese punto de vista. Sí. Y luego, ¿por qué la ventaja mejor de hacerlo, el tercer punto, con una aseguradora? Porque te ofrecen una variedad más de, de planes, ¿vale? El tema de coberturas, etcétera puedes eh, combinarlo mucho mejor. Sí. Algunas veces está mucho más limitado el tema al hacerlo con una operadora de telefonía, está todo mucho más limitado. Uh -huh. Y luego también lo que te aconsejo cuando vayas a mirar o comparar seguros es... ¿Qué tipo de cobertura tiene? ¿vale? Si tiene cobertura para eh, daños accidentales, por si se te cae, etcétera, El tema de la pantalla, porque algunas veces algunos no lo cubren. Ajá. O también si se cubre el tema del robo con violencia o sin violencia. Son tres puntos bastante importantes a tener en cuenta. Y el, y el último y sobre todo también bastante importante, que hay algunas veces donde juegan o oh, que parecen mucho más barato, etcétera, El tema de la franquicia. Porque hay algunos que te parecen mucho más barato, pero la franquicia es muy alta. Ajá. Y por pues, si no sabes lo que es el tema de franquicia, o a lo mejor en otro país se llama de otra forma, franquicia es que tú pagas una parte inicial eh, eh, X, ¿vale? Si, por ejemplo, la reparación son 100 euros y la franquicia que tienes tú hablada con tu aseguradora son 10 euros, tú pagas esos primeros 10 euros y el, el resto lo paga la aseguradora, que sean 90 euros, ¿vale? Uh -huh. Ya. Yeah. Eh, pues nada, eso es los consejos que tienes que tener en cuenta a la hora de, de asegurarte un, un iPhone o un smartphone que acabas de comprar Luego también, si estás interesado en comprarte el iPhone 6S porque ha bajado de precio con el 7 O el iPhone 7 o 7 Plus en Estados Unidos, que es mucho más barato También te voy a dejar aquí un, un vídeo que te explica cómo, cómo hacerlo, qué modelo tienes que comprar Y todo detallado porque a muchos usuarios les está funcionando muy bien este vídeo y les está gustando bastante Ajá, de acuerdo, bien, pues a ver... A ver qué tal, a ver si hay alguien que esté interesado y, y si lo quiere comprar y le viene bien esta información. Sí, pues eso era por el tema ya de asegurado. Eh, vale. Rumores, ya hemos hablado sí. de iPhone 7. Vamos ya a entrar en materia, más chicha. Sí, que Vamos. puede haber más productos, o sea, esto es sorprendente. Esto, bueno, esto yo lo he mirado, lo ha mirado Raúl, sí. y la verdad que no sé muy bien, bueno, me has comentado un poquito, pero no sé muy bien qué producto va a sacar y todo esto, así que si puedes comentar un poquito, yo también voy a estar muy atento. A, a de productos. Eh, lo primero que voy a decir es que son rumores Y ya sabemos cuando se hablan de rumores Que es lo que, lo que puede pasar, que puede ser verdad Puede ser que no uh -huh. Pero lo que ha ocurrido es que Apple tiene que hacer el informe financiero Era el 27 de octubre, un jueves De este mes, ¿de acuerdo? Uh -huh. Sí. Pero han dicho que por el, cuestiones de agenda, etcétera, lo quieren adelantar al martes 25 de octubre. Entonces ya han empezado ahora a decir yeah. que porque ha hecho eso Apple, que porque eso es un poco sospechoso que hayan cambiado la agenda, así como así. Uh -huh. Y lo que se dice es que puede ser que presenten nuevos productos. El esperado nuevo MacBook Pro, también puede ser un MacBook Air, y también posiblemente el iMac con una pantalla de 5K. O sea, pueden ser tres productos. No uh -huh. sé si será uno, dos, los tres, o ninguno. No, no lo puedo ser, no, no lo puedo saber. ¿Y por qué los rumores dicen esto? Porque, vamos a ver, es como una especie, si tú hablas de un nuevo producto y luego dices que hay eh, pues un, los resultados financieros son tan malos, pues como que puede ser algo negativo. Pero si lo haces al revés, es decir, si hablas de los resultados financieros que son un poco malos, pero luego lanzas unos nuevos productos, pues es como uh -huh. un nuevo reto, ¿no? Es decir, vamos a lanzar estos nuevos productos, va a ser eh, una revolución, vamos a conseguir muchas ventas, etcétera. Entonces, es, va a ser más una estrategia, de marketing o de comunicación uh -huh. que otra cosa, ¿vale? Sí, para reforzar un poquito ¿no? la, la marca y todo en ese, en ese momento, ¿no? Sí, uh -huh. es dar la misma información pero con un punto de vista diferente. Uh -huh. Entonces, claro, este un tema aquí apuntado, eh, se estimaba que se iban a vender eh, o se iba a obtener de ingresos 51 mil millones de dólares, ¿vale? Era lo estimado, ¿vale? Uh -huh. Y se ha conseguido, o, sea, o piensa que se va a conseguir, pues unos 4 mil o, o 6 mil millones menos, es decir entre 45.000 millones de dólares y 47.000 pues ha sido una reducción, un fiasco bastante importante para, para Apple porque normalmente siempre la, el, el número de ventas ha siempre sido ascendente. Pero claro, en los informes no tenían en cuenta lo que ha ocurrido con el Note 7, es decir, el tropezón que ha tenido Samsung puede ser que vaya a beneficiar que esos números del informe financiero no vayan a ser tan malos como se esperaban. Y bueno, sí, sí de hecho, ahora que dices eso, tenemos por aquí unos datos. Eh, voy a intentar ponerlos, eh, los datos financieros, ¿vale? Ya que estábamos hablando un poco de, de Apple, ¿no? De Apple. Sí. Eh, esta gráfica que veis aquí es un poco la gráfica que muestra la evolución de sus acciones, de su cotización en bolsa. Este subidón, pues, se corresponde con el lanzamiento del iPhone 7, que es lo que decías tú, ¿no? Sí. Este momento en el que juntas un poco los datos financieros con un lanzamiento de un nuevo producto, nuevo producto. y consigues potencial. ¿Crean eh, Exactamente, una o sea, expectativa sí. de este tipo. Y aquí al final es donde dicen que se nota el efecto que el eh, Samsung Galaxy S7, eh, Note 7 perdón, ha tenido sobre, sobre Apple, ¿vale? Sí, el, sí. Que ya se empezó, ya oficialmente, Samsung dijo oficialmente que retiraba los Note 7 o Note 7 del mercado. Vamos a compararlo con la gráfica de, de Samsung que la tenéis aquí. Aquí hay un primer bajón, que fueron los primeros, las primeras apariciones de los primeros eh, dispositivos que, que eran defectuosos. Y aquí cuando se ha anunciado definitivamente... Oficialmente era, que se retiraba era, del mercado. Bien, que bueno, vamos a explicarlo un poquito, por si acaso alguien no lo sabe, aunque creo que más o menos está bastante eh, al día en el, el mundo de la tecnología, pues lo sabrá. Y es que Samsung, eh, estos nuevos dispositivos que sacó eh, más o menos en agosto, el Samsung Galaxy Note 7, que es uno de sus, bueno, es su, digamos, dispositivo más tope de gama, Sí. Eh, pues parece ser que tiene una batida defectuosa y con el tiempo hay un bastante riesgo de que acabe explotando, ardiendo, humeando, bueno, eh, hay de todo un poco, ¿vale? Voy a poner aquí una imagen para que veáis un poquito el estado de cómo queda uno de estos dispositivos, wow. esta imagen es real de alguien que le, ha, que le ha sucedido esto, hay muchos vídeos por internet también de, sí, de es, gente wow, que... está inundado, la verdad. Entonces, eh, bueno, pues eh, ha sido bastante complicado para Samsung. De hecho, primero retiró los que estaban defectuosos y los cambiaba por unos nuevos. Y lo que sucedió es que esos nuevos seguían eh, estropeándose. Es que Vamos. no han encontrado la solución. Es un defecto de fabricación a todos los niveles, ¿no? a todos los productos. Entonces, eh, se han decidido ya que se cancela directamente la venta. Y el propio Samsung ha dicho que, que recomienda, esto si tenéis un dispositivo de estos, es la recomendación oficial de Samsung, no son palabras mías. vale, Recomienda sí. apagar el dispositivo y dejar de cargarlo. Bueno, puede sacar los datos antes, pero ellos mismos recomiendan que lo apaguéis y que lo desenchuféis. Aún así, aún hay un millón de, de dispositivos rondando por el mundo que nos han devuelto. Que nos han devuelto. De hecho, hay gente que, que no quiere devolverlos. Hay por ahí una entrevista de la BBC bastante interesante que habla de gente que, que, no, que, que son fans. Dice, Incluso la frase era... Aunque me regalaran un iPhone, seguiría usando el Galaxy Note 7. Vale. Hombre, a lo mejor también lo quieren tener como una pieza de coleccionismo, porque a lo mejor cuando pasa un tiempo, no sé si será por eso, no no, no sé mucho más, pero bueno, se puede ser una de las... Hombre, desde su punto de vista, si lo están usando, no se les está calentando, ni les da ninguna señal de que esté defectuoso, pues están tirando para adelante. Ver, hay que tener en cuenta que esto, a pesar de que ha tenido mucha repercusión, realmente el porcentaje de, de estos productos que han sido defectuosos es pequeño, ¿vale? Se han vendido en total unos 2,5 millones de unidades, ¿vale? Ah. Y de estas, bueno, a lo mejor de momento creo que denuncias, para Samsung ha recibido rondando las 100, más o menos los últimos datos que yo he visto. Claro, es un porcentaje muy pequeño en realidad, pero como es bastante, puede llegar a ser bastante grave, de hecho tuvieron que detener un avión en pleno vuelo porque... Bueno, o cancelarlo el vuelo porque no el dispositivo explotó dentro del, del avión. Claro, eso genera un poco de confusión y imagínate ¿no? este tipo de, de cosas hasta dónde pueden llegar a afectar. Bueno, como una pequeña curiosidad, aquí tenéis un pequeño vídeo donde se ve eh, eh, el kit que demanda Samsung para devolver el, el dispositivo. Una bolsa donde puedes encerrarlo e incluso unos guantes para manipularlo que son prote eh, protege el juego. O sea, sí, el eh. juego para, para protegerte. Vale. vale, pues de momento eso. Ahora os voy a explicaros un poco el nuevo FIFA eh, Mobile, FIFA 2017. Y bueno, eh, la verdad que ha salido hace poco y lo estaba probando. La verdad que me ha gustado bastante, pero también tiene algunas pegas. ¿no? Eh, datos curiosos, la, los comentarios o las estrellas que tiene el App Store ahora mismo son tres. La verdad que es poquito. El anterior, el FIFA 16 Ultimate, de, de, tiene 4. Y una cosa bastante curiosa es que el anterior era, a ver, 1,44 gigas. Y no sé cómo, que lo que han hecho esta vez, que ahora solo ocupa el último 94. Es decir, yo creo que a lo mejor han tenido en cuenta que a lo mejor algunos dispositivos antiguos eh, no tienen tanta capacidad de almacenamiento. Uh -huh. Y lo han conseguido solo con 100 megas, ya puedes instalártelo y, y funcionar. Ajá. También puede ser como ha cambiado un poco el sistema de juego. También a lo mejor por eso han podido... A ahorrar esa cantidad de, de espacio bien eh, entonces así datos que es que todo de memoria no me puedo acordar no ahora mismo tiene por ejemplo 30 ligas 650 equipos y tiene más de 17.000 jugadores que, que puedes utilizar uh -huh. eh, bueno cosas nuevas que han aparecido son pues eh, los eventos en directo eh, puedes luego jugar directamente con otros usuarios incluso con tus amigos eh, luego todo, sigues el sistema de, de fichas o de, de de logros y sigue todo igual y bueno, como siempre dicen, más vale una imagen que mil palabras, os uh -huh. voy a poner ahora mismo un gameplay y os explicaré un poco cómo va funcionando y para que veáis cómo funciona, pero en tiempo real, ¿vale? Bueno, aquí vamos a ver el gameplay del FIFA Mobile 17. No sé si el audio va a oírse un poquillo mal o en la imagen, pero bueno. Vale, pues en principio, como veis aquí, hay varias opciones. El evento en directo, que sale todos los días. El modo ataque para jugar con otras personas. Y bueno, no voy a entrar mucho más en detalle, simplemente voy a ir a hacer un gameplay para que veas cómo, cómo funciona eh, directamente el, sí, el juego. Vamos ¿vale? directos abajo. Sí, vamos a buscar a pues, alguien aquí, pues no sé, de nivel 55. Este y bueno, eh, algunas cosas que no me llega a gustar del todo. Pues el joystick que tiene Virtual, que es un poco incómodo a la hora de usarlo, no responde correctamente. Uh -huh. Y luego que el juego pierde muchísimo la jugabilidad, porque lo único que haces es atacar y atacar. Y hasta solo te ponen jugadas para atacar. O sea que no es una partida fluida en la que tú vas jugando no. todo el partido, sino que vas jugando jugadas, por así decir. Son cuatro partidas, eh, una, o sea, dos juegas tú y dos la otra persona uh -huh. y ya está. Y luego mira, para hacer el pase tienes que hacer eh, clic encima del jugador ah. o también puedes usar lo, los mandos que ponen aquí abajo, ¿vale? En, en la, a, la derecha, a la derecha, que ¿no? es el pase, Tiro, pase, el disparo y el esquina, ah. eh, Yo te recomiendo muchas veces que hagas pases al, al hueco, ¿vale? Porque realmente para romper la defensa etcétera funcionaba bastante bien uh -huh. y luego verás que algunas vez se pone una banderita encima de los de los jugadores sí. eso es porque están eh, fuera de juego si vas uh -huh. a hacer un pase ahora es que están en fuera de juego vale uh -huh. entonces hago este y luego y, para okay. defender tienes que hacer clic encima del jugador que lleva la la pelota entonces uh -huh. tu jugador eh, intenta quitársela al, al contrario el más cercano no de forma automática si sí. uh -huh. voy a hacer un pase a hueco ahí bueno que Uy el niño. bueno bueno bueno Uy okay. Bien, bien, bien, bien. Hombre, es verdad que va directamente a la acción también, quiero decir, si lo tomas como un juego aparte, no es que sea el FIFA como el de la Playstation, esto va directamente a las jugadas al momento y, y ya está. Sí, pero pide, pide un poco la esencia de lo que realmente ha sido FIFA siempre, no sé. Pues sí, claro, es que, es, ostras, al larguero. Al fin y al cabo, bueno, pues es una versión móvil, algo más reducido, en lo que tú llegas y en 5 minutos tienes que tener la acción rápida, ¿no? Entonces, creo que lo han pensado un poco así. El problema es, pues eso, haber usado la misma franquicia que ya tenían, que las comparaciones pues nunca van a salir eh, bien paradas para el móvil, ¿no? Ya, hay mucha gente que se ha quejado porque diciendo que han dicho que esto realmente no es de FIFA. Y, bueno, puede ser que haya algunos que le gusten más, otros que le gusten menos, como siempre habrá gente que le guste más o menos. Y bueno, a ver si meto un gol porque esto queda poco tiempo. ¡Eh! ¿Sí? Mira, voy a hacer un centro. Venga, venga, venga. A ver, allá al final. Vamos ahí. Remata. Uy. Va. Y gol, ¿eh? ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Sí, lo, que, lo bueno que tiene es cuando vayas a hacer el disparo, mm -hmm. si lo deslizas muy rápido hacia la portería, mm -hmm. el balón, cuanto más fuerte le des, más se eleva, ¿vale? Ajá. Y puede ser una barra pues eh, verde, eh, naranja o roja. Si le llegas a rojo, pues se va demasiado alto. Y bueno, esto ha sido un poco el gameplay de, del FIFA Mobile. Mm -hmm. Ya podéis ir probándolo vosotros, descargalo, que es una descarga gratuita. Bueno, menudo partidazo, ¿eh? Habrá que hacer la, la liga de iPhone digital o algo. Sí, bueno, ver, para que haya un poco de pique, a ver si me das una paliza, te la doy a ti, y bueno, ya veremos. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy, todo por esta semana, ¿vale? Y eh, esperamos veros la semana que viene por aquí. Escribe algún comentario si queréis hacer una propuesta de lo que queréis que, hablamos, que hablemos la semana que viene. Eh, si os ha parecido algo mal que podemos mejorar o lo que os ha gustado también, lo agradeceremos. Dejar like, suscribiros y, por favor, bueno, de momento eso es todo, ¿no? Sí, eso es todo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós.